¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Vamos a hablar acerca de chavos, vamos a hablar acerca de... A ver, si usted tiene un hijo que, que, que está joven entre los 15 y 29 años, porque luego ya jóvenes, soy joven, ¿cuántos años tienes? 37. Y dices, este no, ya no estás tan joven. Pero bueno, estamos hablando de chavos que van entre 15 y 29 años. Son jóvenes que eh, se enfrentan a un desempleo brutal. A nivel nacional estamos hablando de que el 37% de estos jóvenes están desempleados. Y en Puebla, bueno, según el, el Inegi, estamos igual en una, en una cifra, incluso hasta un poquito mayor, podría llegar hasta el 40%. Imagínense esta gran franja de, de jóvenes que quieren trabajar, que incluso ya están en edad de trabajar cuando salen de la universidad y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se enfrentan al desempleo, a sueldos, pero no, de hambre esos de 3 mil pesos, ¿no? o bien eh, eh, también a otras circunstancias, cuadros depresivos por la pandemia, nos pasó a todos, a los chavos también les está pasando esto, o bien las adicciones. ¿Por dónde empezamos? Mucho de qué platicar. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Carla Martínez Lechuga. Ella está al frente, ella es la directora del Instituto de los Jóvenes, el nombre es el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Erika, muchas gracias por la invitación, también a todo el equipo, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, muy contenta de poder compartir un poco de las acciones que estamos llevando a cabo desde el Instituto, de todas estas problemáticas que tienen los jóvenes, eh, sí, por supuesto el tema del desempleo, los salarios bajos es algo que aqueja de los ...problemas centrales de la juventud... ...y por supuesto las adicciones... ...y problemas de salud mental... ...que como bien dices... ...se agudizaron durante esta pandemia... ...yo creo que a todos nos pegó... ...pero a los jóvenes específico... ...un poquito eh, más... ...sí, fíjate que luego... ...a ver, no, no les ha pasado de que hay, hay chavos... ...que dicen... ...ay no, este café no... ...porque me da la gastritis... Y ...dices... ...oye, tienes 20 años... ...no me salgas porque tienes gastritis... ...pues sí... ...o sea, y eso es lo menos... Realmente eh, los chavos están enfrentando una situación complicada y también hay un factor, ¿no? Medio raro, que se agudiza, de los famosos nenis. Ninis. Uh, ninis, sí. perdón, ninis. Los ninis, mira, me corrigieron. Los ninis, ¿no? Esos de que no se salen de su casa porque, ay, es que papá y mamá pues todavía aquí me arropan y, bueno, pues ya salí de la universidad dos, tres, cuatro, cinco años, no encuentro trabajo, no importa, abro el refri pues, ¿no? Tengo para hacerme mi sándwich. Ay, mijito, ahí está, ¿no? Para, para que le eches gasolina al coche, ¿no? Ay, para que salgas con la novia o el novio. Híjole. Con los amigos también. Sí, ¿verdad? El fin de semana. Exacto, ¿no? <risa> y entonces, bueno, eh, eh, realmente es... Todo esto lo metemos a un licuado y sale una cosa muy fea. Eh, ¿tú con, cuál, ¿Cuál es tu percepción del, de... ...de esta situación... ...a lo mejor la mía es muy fatalista... ...también tengo que reconocer... ...a lo mejor los periodistas somos muy fatalistas... ...y vemos nada más los problemas... ...¿cuál es tu, tu óptica, tú como joven... ...y bueno, tú que estás al frente... ...de una dirección pues, tan importante... ...en el Ayuntamiento de Puebla? Sí, por supuesto es que existe este fenómeno social... ...de los ninis, también... Eh, ...digo, no es una excusa... ...pero al final es algo que, que ha llegado... ...a cambiar la forma de ver la vida... La verdad es que los jóvenes se, se quedaron en sus casas, bueno, todos, todos por dos años y entonces ahorita, depende de las edades, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita de 12 a 16 años no quieren hacer nada se la quieren pasar pegados al celular uh -huh. y luego eh, de los 16 a los, bueno de los 18 vamos a poner a los 29 años justamente eh, nos enfrentamos a estas escasas oportunidades ya sea porque una, te piden la experiencia, vas saliendo de la escuela y ya quieren experiencia de dos años pues no hay forma, la otra es que obviamente eh, hay una crisis económica que empezó hace casi tres años, obviamente con la pandemia se agudiza eh, en los el índice de desempleo sube enormemente y otra es que los salarios pues obviamente eh, están bajos porque las posiciones que, que las pocas posiciones que hay para los jóvenes recién graduados eh, pues son las las de salarios más bajos no pero la realidad es que también eh, aunque existen estas esta parte pues no es fatalista es un poco de la realidad no sea, o sea, la medio obscura no, no Yo es oye. la realidad al final sí. existe esa realidad no pero por otro lado también es que a los jóvenes se nos tienen un concepto de que no nos gusta participar, que digo, hay de todo. Como este, apáticos. Apáticos, exacto, que, que no nos conformamos con nada, que nada nos tiene contentos. Pero también hay una gran parte eh, de la juventud y que me ha dado mucho gusto eh, descubrir eh, que está puesta con todo, que quiere trabajar, que quiere... Eh, Quieren ser líderes, quieren emprender, quieren, eh, pues tienen esas ganas, esa sed de, de salir adelante, de luchar por sus sueños que tienen, un proyecto de vida a largo plazo y que están intentando eh, de todo por, por hacer estos sueños y estos proyectos. ¿En de dónde, vida? en dónde ves eso tú? O sea, porque quiero ver eso, o sea, a través de, de tus ojos, ¿en dónde tú lo detectas? específicamente así como sectores de la población, eh, la verdad los jóvenes universitarios son los que más tienen ganas, eh, okay. en cuanto a eso, no apenas me encontré con, con un grupo de la UAP eh, bueno, la verdad es que he tenido muchos acercamientos de la UAP, de LupaEP, de, de todas las universidades de aquí del municipio y hay muchísimas asociaciones civiles eh, por nombrarte algunas, una que se llama Jóvenes Líderes Emprendedores, Global Shapers eh, hay otra este ¿cómo se llama? Ay, es que no se me va a olvidar y Ajá. después me van a reclamar, pero entre muchas asociaciones Ajá. civiles que llegan y, y quieren hacer cosas con, con el instituto, ¿no? Que llegan y, ¿sabes qué? Traigo este proyecto, eh, me gustaría que lo llevemos a cabo. Y son proyectos que al final no buscan un fin personal, un beneficio personal, sino que buscan eh, justamente integrar eh, a más jóvenes, eh, promover un poco eh, la participación social entre jóvenes que está necesaria. Ah, de acuerdo. Oye, sí. ¿y, ¿Y fueron y te tocaron la puerta? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Por redes sociales ah, igual lindo. este, se ha dado mucho que nos buscan y ya ahí el equipo de comunicación social, eh, pues, hace el, el, el contacto para pasar los números, ya se agende una cita y la verdad es que han habido muchísimas que, que sí se nos han acercado. Y también no solo asociaciones civiles, también, eh, pues, eh, personas individuales que buscan eh, de alguna forma poner su granito de arena. Oye... Como eh, dentro de la, de la problemática que tú estás viendo, eh, comentábamos al principio, eh, según las estadísticas del INEGI, 796 mil jóvenes están desempleados en el país, de los cuales, bueno, un Puebla eh, le corresponde, de todos los jóvenes que hay, hay entre un 40% que están desempleados, es decir, chavos que sí quieren trabajar, y nada más no hay cómo. ¿Cómo, cómo eh, el Ayuntamiento de Puebla, a través uh -huh. de tu dirección, eh, eh, eh, puede ayudar a, a, no a solucionar el problema, porque es un problema social, ¿no? Sí. Y muchas veces, o sea, los ayuntamientos no tienen esa facultad, pero sí pueden coadyuvar, ¿no? A, a Hacer mecanismos para destrabar estos problemas. Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que... Ahorita lo que está un poco más en tendencia es el es la independencia económica justamente por los temas de los salarios bajos y que no hay pues no hay trabajo es la uh -huh. realidad no eh, bueno es muy limitado el, el, el campo laboral entonces eh, lo que buscan es eh, emprender ser dueños eh, crear un, un pequeño negocio hay unos que que tienen pues ideas muy grandes, pero pero eso es lo que se busca, ¿no? Es la tendencia hacia, hacia la independencia económica. De los jóvenes que quieren hacer algo, buscan independencia económica. Y la realidad es que eh, estos jóvenes no cuentan con el capital y a veces tampoco uh -huh. con el conocimiento. De 100% de jóvenes que quieren emprender algo, no. Eh, el 80% no cuenta con el capital para hacerlo y entonces no puede emprender porque no tiene ese apoyo económico, ¿no? Claro. Y, perdón. Sí, sí, no, no, y de, no. Ese, de ese, de las personas que logran emprender, eh, el 60% lo hace sin tener eh, alguna capacitación, alguna idea de en qué se están metiendo, simplemente claro. lo hacen de, ah, pues ya se me ocurrió esto, que no está mal porque al final están luchando y es... Claro. Requiere un gran valor el, el hacerlo, ¿no? no y también la experiencia. Sí, sí. o sea, pero te digo una cosa, yo creo que ese es el síntoma de, de los países latinos, el emprender un negocio y es del de melate uh -huh. o sea, no nada más los chavos, digo, tenemos sí. una amiga, que, bueno, que tiene como 40, están en, en sus 40 y, y se aventó a, a, a poner un, un, un sistema de repartición de... de, de de tortas, pero de chilaquiles, hay que ¿verdad? Pensar. Están muy ricos, ¿no? Ah, bueno, Laura, ya fue. Me no no. cómo se llama. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. y Le digo, oye, pero ¿y tus números? Y no, sí, ya. Sí. No, ¿verdad? No, ya empezamos. Digo, ¿a qué hora, no? ¿A qué hora arrastraste el lápiz? Se aventó. A, a, hay veces en que, pues, esto es bueno, pero también... Que resulta, pero hay otras que... Te arriesgas, sí. ¿no? Sí, sí. Ok, sí. ante esta situación que ya, lo, lo, ya. ya lo, lo, lo tienes bien registrado, ¿qué, qué, qué hace el ayuntamiento? Okay. Eh, bueno, tenemos eh, dos partes, que es lo que hacemos en el día a día, eh, llevamos cursos, talleres y capacitaciones que buscan, son en dos etapas, la primera uh -huh. etapa es dar estos cursos de autoempleo, ya sea, uh -huh. ahorita por ejemplo están muy, las mujeres, las jóvenes están muy interesadas en el microblading, el, eh, lo de sí, las sí, pestañas ahí, sí, sí, sí. ajá, de, todos esos ajá, nombres el, raros, pero sí. de maquillaje, de peinados, este, de uñas, este, de gel, ajá. entonces, eh, en base, con base a lo que nos van pidiendo, nosotros tenemos una serie de cursos para oficios de autoempleo. Okay. Este, entonces esa es la primera etapa, ¿no? Enseñarles o darles una profesión de la cual eh, se puedan ganar, eh, pues, algún dinero. Ajá. Y la segunda etapa es una vez que ya sabes qué hacer o ya tienes una profesión, claro. darles el seguimiento de ¿Cómo ajá. llevar tu negocio? Entonces, Arrastre la pisa, ajá, hazle, modelo súmale, de negocio. Restale, claro. Exacto, modelo, modelo de negocio, de... Ah, eh, un padre. poco de marketing, finanzas, eh, manejo de redes sociales, este, todo esto del e-commerce. Entonces, lo que hacemos es darles un acompañamiento, de, te enseñamos qué hacer, pero ajá. al mismo tiempo, para que no sea algo que te dure un mes, dos meses, te damos eh, pues las tablas para llevar tu negocio bien. Eso ajá. es lo que hacemos como en el día a día, estos cursos los estamos llevando en, eh, los centros de desarrollo jóvenes con rumbo eh, que tenemos ahorita dos uno en Xonacatepec, uno en la Romero Vargas también lo damos en las instalaciones del, del instituto que está este, en la Ciénega, bueno en Villaverde y bueno se tiene planeado que para final del año eh, se tengan cinco centros de desarrollo jóvenes con rumbo donde vamos a impartir estos cursos ahorita nada más hay uno son son dos, son dos y las instalaciones del Ajá, instituto. Ya, de acuerdo. Este y eso es lo del día a día. Por uh -huh. otra parte tenemos eh, proyectos que son un poco más grandes que buscan tener, eh, pues, no mayor impacto, pero sí, este, como generar esta conciencia en los jóvenes de, de que ellos pueden hacerlo, impulsarlos. Que buscan uh -huh. impulsarlos es la palabra uh -huh. correcta. El día de hoy, justamente, tuvimos uno de esos eh, proyectos que se llama Jóvenes Talento. Uh -huh. eh, es un pitch de emprendimiento en el cual... ¿Qué es eh, un pitch? Es, básicamente, eh, en frente de, de empresarios, tú ah, presentas un modelo Ah, un, ah, modelo un speech, de... o sea, o sea, tú, o sea tú una exposición. Una exposición. Ah, ya, ok, uh -huh. okay, ok, bueno. Sí. Es que estos, eh, ¿no?, estos eh, vocabularios, ¿no?, que luego... Sí, que no, la verdad o sea, ya sí, nos sí. hemos adaptado sí, mucho a las es, palabras es, en inglés. Así sí, es, sí. Ah, okay, sí, vamos, vamos bien. Es, es justamente eso, llegan los chavos, el día de Estoy hoy fueron 20, 20 proyectos, eh, tuvimos a, a diferentes empresarios eh, del municipio, eh, empresarios ya consolidados, y justamente el objetivo de este programa Jóvenes Talento es que... Eh, pues se haga una alianza estratégica que nosotros como como ayuntamiento uh -huh. sirvamos eh, como intermediario, como Shark Tank es un Shark Sí, o sea, el tanque de tiburones en donde sí. así, este programa, ¿no? Sí. Que, que ya se tropicalizó en todo el mundo, entonces cada quien ya trae ahí su Shark Tank. ¡Qué padre! Sí, sí, sí, y lo hicimos, la verdad es la primera vez que se hace uh -huh. algo así en, en el municipio, bueno, no solo en el municipio, en el estado de Puebla, y en muy pocos estados se ha llevado a cabo algo así por parte de algún ayuntamiento, eh, creo que solo en Monterrey. Bueno, boleón o sea, uh -huh. donde uh -huh. sí, sí, regla sí. la ciudad, y, y nosotros, uh -huh. eh, por lo que tengo entendido. Entonces, la verdad, ahí ahí te das cuenta que los jóvenes tienen eh, pues toda la intención, la intención de, y a veces solo les hace falta eh, estos espacios, el que tengan estas conexiones. La verdad es que hoy hubo proyectos, pues, esta etapa de, de Jóvenes Talento uh -huh. fue enfoca, enfocado al sector eh, turístico, y la verdad es que había muy, proyectos muy muy buenos al final pues solo se tienen se eligen tres, tres ganadores Uy, pero les dieron una lana ¿no? sí el primer pues, premio vale. eh, fue 40 mil pesos el segundo 30 mil había tercero 20 mil pero eh, estaba el presidente municipal Eduardo Rivera ahí y cuando empezó a ver todas las ideas de estos ¿Qué? jóvenes ¿Qué dijo pasó? que si se necesitaba apoyo, un poco más de apoyo para otro de los proyectos que sin problema alguno, entonces ya metimos un cuarto lugar, que, que Ay, fue el mismo padre. que el tercer lugar. ah qué padre! Sí, sí, sí. Oye, sí. ¿y, ¿y quién ganó? Eh, el primer lugar fue, eh, se llama Nicho Sano, es básicamente de camotes, eh, fritos, horneados, eh, comercializar este eh, papas, pero no papas, sino papas de camotes. Entonces, wow. él lo que tiene eh, la idea, Ajá. ya lo empezó a vender aquí en el municipio, pero a pequeña escala, lo que quiere es meterlo a a, a tiendas de retail, las como a los Supers, a Liverpool, a Ajá. Palacio de Hierro, pero para eso sí necesita tener como, la, el producto necesita ciertas características que sí, obviamente claro. con, con pues sí necesita el capital para, para uh -huh. el empaque, para cumplir con estas normas este y que se... ...que se piden en, el, en la Secretaría de Salud. Ese Ajá. fue el primer lugar. En segundo lugar... Eh, ¿Y si, si sabían buenas? Sí, nos a probar y ¿Sí? estaban buenísimas. Eso sí, te lo puedo hacer ¿Pero cómo eran papas de camote? ¿Cómo? O sea, es el camote... ¿Pero hecho papa? ¿O cómo? Sí, de camote literal cortado, este, frito... Este tiene la versión que es horneada, tiene la versión este con chilito, tiene la versión ah, que era ya. este con Es como sal los mar. estos deshidratados, Exacto. ¿no? Exacto, sí, sí, sí, como, sí, de... como la, la forma, bueno, la, Ay, sí, ya está la, la versión, la la versión sí. sana de las papas. Ya, sí, sí, sí, sí claro, claro, sí, sí, sí. pero el camote, pues, camote. pues el, el camote sí, sí, poblano, sí, sí. ah, pues está padre. sí ese fue el primer lugar, Ajá. el segundo lugar fue una cafetería inclusiva, eh, lo que ella explicaba y tiene muchísima razón, es que si tú vas a un restaurante normal si una persona con alguna discapacidad eh, va no hay quien la atienda ¿en serio? en la mayoría de restaurantes este, sí sí, sí pasa eso entonces lo que, lo que ella eh, tiene planeado es abrir una cafetería que sea específicamente para bueno, es para el público en general, pero que sirva perfectamente para personas con discapacidad, que no ah, tengan okay. que ir necesariamente acompañadas de alguien, porque es una realidad, es, sea, hablamos mucho de la inclusión, pero realmente no hay la inclusión que como uh -huh. la hablamos. Claro. Entonces, y también quiere meter este, unos temas de cultura, este, algunas exposiciones en la cafetería, exposiciones para, para jóvenes que no tienen lugar en donde eh, uh -huh. exponer su, su arte, este, llevar algunos grupos de música, muy padre, muy padre el proyecto uh -huh. también. El tercer lugar, eh, bueno, uno de los terceros lugares, porque voluntad el tercer uh -huh. lugar eh, se llama Color Picnic, que eh, es básicamente... Eh, talleres eh, de mandalas tejidos ella nos contaba que justamente a raíz de la pandemia eh, se quedó sin trabajo, empezó a buscar una forma de eh, sacar eh, algún ingreso y a ella le gusta mucho tejer mandalas, entonces empezó a hacer estos uh -huh. cursos de mandalas y que la gente que lo toma son eh, extranjeros uh -huh. que realmente no hay, no hay mucho a mucho, mucho mercado nacional, sino que se enfoque en el extranjero. Uh -huh. Y entonces lo que quiere es, este pues bueno, crear su, su aplicación, crear su página web. Y aparte de eso, una segunda etapa de esto es empezar también eh, a través de e-commerce a vender eh, ropa bordada en la Sierra Norte. Ah, excelente. Sí, muy padre. Y el otro era eh, productos de piel, que era eh, básicamente... Eh, un, un joven que hacía de todo, de todo, este corría para sacar al perro, cojines, tenía mucha variedad de productos y eh, lo que la verdad, este, muy bien su exposición, pero aparte de eso, su ventaja competitiva es que la familia eh, anteriormente se dedicaba a la producción de, de piel, uh -huh. lo tuvieron que dejar por algunos temas este, Pero él tiene el conocimiento y todavía tienen ahí cierto eh, mobiliario y equipo para, para llevar a cabo estos productos de piel. Entonces le da una ventaja competitiva porque obviamente la materia prima es mucho más baja. Y claro. nos contaba, yo tro, a ver, en tres meses este tripliqué mi inversión y le metí dos mil pesos. Wow, o serán claro. perfectos, la verdad. Wow. Sí, sí Oye, sí. pues hay que invitarlos, ¿no? Sí, a, sí, sí. Nos dices la, la conexión y los invitamos acá, por, porque, ¿sabes qué? Está padre que nos los cuentes, pero ya me imagino la vivencia de tenerlos acá, hay que nos cuenten sí. ellos. Igual hasta contagian, ¿no? A otros sí. chavos para sumar. ¿Van a volver a ser el, el Shark Tank? Este? Sí, tenemos otros... Bueno, eh, Shark Tank eh, fue esta la primera etapa. Bueno, ajá, jóvenes talentos. Jóvenes talentos, por favor. <ríe> eh, fue la primera etapa ahorita y vamos a tener otra en agosto para el mes de la juventud, ajá, que ahí sí bien. va a ser este de, todo. de no va, todo. No nos vamos a enfocar a algún sector eh, económico. Y también próximamente les informo que vamos a estar sacando una convocatoria eh, que se llama Impulso Joven, es en colaboración con la UAP. De ahí se escogen, bueno, abrimos convocatorias, se escogen 10 proyectos, también los proyectos se escogen, eh, hay, hay un jurado calificador que, que, los, que uh -huh. los escoge. Estos 10 proyectos se incuban eh, a través de la UAP por seis meses y una vez que ya, que ya están incubados se hace un tipo Shark uh -huh. se hace una presentación y se eligen a tres ganadores. Entonces, tenemos dos proyectos, que es el de Impulso Joven, que muy pronto va a estar saliendo la convocatoria. Qué padre. A principios, bueno, a mediados de marzo, y el otro que es en agosto. Entonces, si sí. tienen algún proyecto, alguna idea de negocio, también para que vayan preparando, Super echando bien. lápiz. Oye, ¿cuáles son los, los requisitos de los chavos para entrar a esto? A ah, esta bueno, dinámica. Eh, obviamente ser de 18 a 29 años, eh, tener una idea de negocio, eh, ya tener la idea y ya tener este, como, digo, no llegar en blanco, así de, ah, uh -huh. se me ocurrió hacer esto porque se me antojó, sino sí tener la idea, obviamente se iba a ir puliendo esta idea, este proyecto poco a poco con, uh -huh. con estas incubaciones y con estas conexiones que hacen uh -huh. con, con los empresarios, pero sí tener ciertos números, obviamente okay. que sea una idea original, que se esté innovando, que se cumpla eh, alguna demanda del mercado, obviamente tener una ventaja con los competidores y por supuesto este, lo más importante es que eh, haya una generación de empleos de forma directa e indirecta, porque wow. no solamente es la, la independencia económica, sino también eh, uh -huh. retribuir un poco claro. a, esta, a esta crisis que estamos viviendo. Claro, oye y no importa que, o sea, que no tengan el capital porque ves, mencionabas que Ajá. el 80%, pues, o sea, sí, no, no tienen no. el capital. Eso se busca, este, Ajá. que nosotros podamos hacer realidad estas, uh -huh. eh, estos proyectos eh, ciudadanos. Ya. A través de, de dándoles el, el, el expertise y también el capital. Perfecto. A ver, eh, eh, paredes eunice. Alma Cabrera Juárez eh, Néstor Camarillo Medina dice un saludo a Carla es una gran directora y amiga abrazo muy fuerte te está mandando saludos Iván Juárez saludos eh, dice Carlita sin duda estás haciendo un gran trabajo Itzel Orozco ¿qué tema más interesante e importante para la juventud? Sofía eh, Harkin te está mandando aplausos Rosa María Vázquez, Sebastián Mondragón, Lupita eh, Shaha Medina, dice, saludos, directora Carlita, fíjate, directora Carlita, o sea, como que sí, el, sí. el cariño ahí, uh -huh. Rox González, Luis Antonio también te está viendo, eh, Ceci Cristal, eh, no, Cristel, perdón, saludos, directora Carla, excelente trabajo. Ángel Victoriano dice saludos directora, muy buen trabajo. Sara Vargas nos está viendo, saludos Sarita Itzel F. Orozco, Carmen BHD, eh, te, te está viendo, Eduardo Vivas, eh, Charo Contreras Mendoza, Luis Antonio, una joven comprometida con su trabajo. Sigue así, Carla. Y te manda así como que puñito. Sí. Eh, Erika Chávez, Julio Rodríguez, Julito, un besito, Mauricio Salas, eh, dice, Maurino, ajá, dice, Maurino Salas, eh, uno es Mauricio, o es, no, es Maurino también, dice, hola, buenas noches, te estás saludando, eh, Alma Cabrera dice muy buen evento. Me imagino el de. Ya, ya le puse yo el Shark Tank. No, Joven Talento, ¿no? Jóvenes Talento. Jóvenes Talento. Sí. Me he puesto el Shark Tank. ¿no? <risa> es, es como más, más este. Como pegador, ¿no? ya todo el mundo sabe qué onda con el Shark Tank. Pero eh, bueno, ahí los temas de sí, copyright, es verdad, sí, copyright. Sí, verdad, del copyright no Sería este Shark Tank tangcito. ¡Ándale! ¡Ándale, tancito ¿No? O, o Poblano, o algo así, ¿no? Eh, eh, Rosa eh, María Vázquez dice Excelente proyecto, cursos y talleres que tienen en el instituto Arturo Rodríguez eh, dice Felicidades, Carla, por el trabajo Dice, a favor de los jóvenes Ángel de Jesús Hernández, Hernández Laura Cortés nos está viendo, más te vale amiga, Rogelio eh, Gasmar Lara y Lupita Medina también te están mandando aplausos. Muy bien. Ah, muchas gracias a todos. ¿Cuál es el objetivo para ti en este año? Ya, ya no te digo terminando el trienio porque bueno, no, o sea, sí. falta mucho. ¿Cuál es para ti en este objetivo? Es decir, hablamos en números fríos de entre un 37 y 40 de chavos que están desempleados y que no han encontrado trabajo. ¿Tienes alguna métrica, algún objetivo ya en números? Sí, eh, bueno, aproximadamente eh, de jóvenes que componen, la edad es, las edades que nosotros como instituto manejamos son de 12 a 29 años, entonces lo que buscamos es eh, que a esta población, que son alrededor de 530 mil jóvenes, lleguemos al menos al 10% para este año, existen diferentes problemáticas que se tienen, ¿no? unos pueden ser el tema de, del desempleo otros pueden ser algún tema de salud mental otros pueden ser un tema de adicciones otros pueden ser eh, un tema de embarazo adolescente de, sí. de hay, la verdad es que la juventud es un tema muy transversal entonces uh -huh. en cualquiera de, de estos problemas que se tengan uh -huh. eh, llegar a captar un 10% de esta población ya Ok, que, que es nuestra meta, o sea, que hagamos, que tengamos un impacto positivo en estos, en este 10% de jóvenes que son alrededor de 50.000 mil jóvenes. De acuerdo. Muy bien. Oye, pues, de verdad, muchísimas gracias, Carla Martínez Lechuga, director del de Instituto de Juventud del municipio de Puebla, por estar aquí en Los Conjurados. Que no sea la primera vez. No, no. Nos traes al primer lugar del de, de, de las sí, papas sí, camote, sí. ¿no? Sí, Y aparte es este buenísimo. La verdad es que, eh, aparte de que trae muy buen, o sea, un producto que, que lo puede... Eh, Potenciar, comercializar, comercializar. Fácil, no. sí, sí, yo sí, sí creo, muy fácil. si ahorita viniera acá, ¿no? Ya oh, hace como sí. que hambre, así de, a ver, sí, tráete unas papas camote, ¿no? como Como sí. lentras, le ¿no? Sí, y también es que, la verdad, a veces no importa mucho, digo, sí, siempre va a importar el proyecto, el producto que, que quieras comercializar, pero también es en cómo lo vendes, y la verdad que este chico traía... Eh, todos los números, toda la información, el modelo de negocio o sea, todo, todo, todo, Ay, estaría Un padrísimo chico, o sea, de verdad, súper, vamos super a entrevistarlo, si ¿sí nos ayudan, sí, sí, sí sin Pero problema, problema. la verdad, sí, ¿No? sí, sí vamos sí. a entrevistarlo y que nos cuente aquí desde todo, ¿no? cómo, cómo lo ideó cómo cuadró números, números sí. porque eso es, eso es importante o sea, los, los chavos si luego de grande uno no sabe, ¿no? Sí. y tiene que estarle ahí a ver el contador que me diga, ¿no? o sí. sea cuando es, es realmente algo cultural, algo sí. que en nuestras casas debieron, así como En la nos escuela lo deberían de meter ya. Es, ¿Sí? es lo que, de verdad, porque, como dices, llegas a, a una etapa adulta y, y no sabes, y digo, mientras seas joven, mientras todavía dependas de tus papás, pues... No hay tanto problema, pero una vez que ya eres eh, independiente, sí se necesita como tener un poco de educación financiera. Claro, educación financiera. Así como nos enseñan a atender la cama, a, sí. ay volarte los zapatos, porque mira, y entonces, a ver, sí. así, a ver qué onda con una educación financiera básica. Sí. Desde conceptos del ahorro, del porqué del ahorro, no, de lo que es una inversión, sí. no, de, de, de, de, de cómo sacar lana de esa inversión, o del sea, retorno de inversión, exacto, sí. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. no, conceptos tan básicos que no tenemos ni la menor idea. Sí, la verdad es que es que sí existe como esa cultura de, ay, este, bueno, ya me gasto, después me recupero. Ajá, ah, sí, claro, ¿no? Sí, sí, la, sí. las tarjetas de crédito, ¿no? Y ahí empiezo con las tarjetas, bueno. Y luego ¿Sí? ya te están llamando, ya está sí, <risa> no, ya, o sea, ya, ya estamos viendo aquí la película. Yo sí, sí, de, sí. De, todos en algún momento hemos pasado por eso, de que la tarjeta no hay que pagarla. Y bueno, claro que sí. Oye, ¿y qué, qué, qué edad tiene él? El chico tenía. Bueno, no tenía, tiene. Es que no me acuerdo si el 21. Eran dos. Uh -huh. este Un chico y una chica. Eh, los dos eran parte del proyecto, pero el chico fue el que expuso. Eran 21 y 20, ajá. pero no me acuerdo qué. Pero bueno, igual ah, igual, wow, igual jovencitos qué y padre. ya con estas ganas. Sí, claro. El, la verdad es que y sí. Y son universitarios. Eh, eso sí, no te tengo el dato, ajá, pero, sí, pero ajá. te lo puedo conseguir. No es más, te los traigo. ¿Cómo, que nos por te... favor, mm. ¿cómo es importante la universidad? O sea, que sí. sigan estudiando, ¿cómo es importante? Sí. Está también muy en boga esto de que, ¿no? Como de repente grandes personajes a nivel internacional se sabe de que no estudiaron ni son millonarios, pensamos que, ah, pues si sí, él pudo, yo también, ¿por qué? Sí. Pero bueno. Bueno, ahí, ahí yo creo que es un arma de dos filos, porque una justamente es el, si él pudo, yo ¿por qué no? Y, pero también no saben el trabajo que hubo detrás para que lograran estar en donde están, por ejemplo, de emprendedores, eh, Jeff Bezos, eh, Steve Jobs ajá, eh, Andrés sí, García Gasco, Gasca el mexicano ajá. este o sea, varios, eh, varias personas Carlos Slim también Claro, bueno, ajá, este, yo pues, por qué no, no. Eh, claro, pero al final eh, también trabajaron pero también sirven como ejemplo eh, de de historias de éxito de creer en tus sueños, de creer en ti mismo de que tienes que luchar por lo que quieres entonces eh, Existen esas dos perspectivas, si sí, por un lado está como él, uh -huh. ah, pues yo también lo voy a hacer. Uh -huh. Pero también yo creo que sirven eh, un poco de ejemplo y de ilusión a, a jóvenes que de verdad quieren hacer claro. eh, dar ese extra claro por, por hacer algo más de su vida. ¿no? Sí, claro, y es que la, la universidad luego se ha convertido en, en, un, en un pase obligado sumamente sí. caro que luego no es funcional porque no va, no se adapta uno o a los propios talentos sí. individuales o bien a las necesidades sociales. sí Y es ahí es donde se truena el asunto y por eso el desempleo. no Sí, y justamente como dices, es algo muy caro que inviertes y al final si estás viendo las cifras que hay, 38% de desempleo de jóvenes que sí. tienen alguna este, licenciatura, algunos con maestría, otros uh -huh. con doctorado... ...que le invirtieron muchísimo y al final no están eh, obteniendo nada de esa inversión... ...entonces dicen, no, pues ¿para qué estudio si al final los que estudian tampoco tienen trabajo? Claro. Y, hablando de eso, igual tenemos un taller este, en el instituto que es como un poco de orientación vocacional... ...de proyecto uh -huh. de vida... Pero eh, el giro diferente aquí, yo sé que hay muchos cursos de orientación vocacional, pero el giro que le estamos dando es un poco en enfocarnos a las tendencias del mercado laboral de aquí a cinco años. A ver, no sé, para um, programadores va a haber eh, una oferta laboral eh, 50% mayor a, para un, no sé, licenciado en derecho. Entonces okay. nosotros les mostramos las tendencias del mercado okay. a cinco años que Super más o menos bien. este sí. se los damos a, a jóvenes de prepa, ¿no? Más o menos están viendo mm. qué, qué hacer. Entonces en cinco años si ellos estudian alguna carrera que obviamente vaya de acuerdo a sus aptitudes, a sus habilidades, mm -hmm. pero que también vaya de la mano a las tendencias del mercado laboral, es, entonces pues obviamente va a ser una historia de éxito porque eso también pasa. A lo mejor tenemos muchos eh, no sé, eh, diseñadores gráficos, muchos eh, comunicólogos, muchos arquitectos, muchos no sé, X carrera y lo que necesitamos el día de hoy es gente más eh, que tenga alguna licenciatura en finanzas o que sepa de programación, que sepa de diseño de páginas web, diseño de apps y es que es la realidad, todo se está volviendo, bueno se está yendo, hay una tendencia a un trabajo que es más enfocado en las profesiones que son más hacia la tecnología claro, entonces, digitales eso eso todo digital claro. entonces eso, eso buscamos decirles, a ver, hay estas tendencias de mercado en cinco años, tus aptitudes son estas, a lo mejor tu carrera ideal o bueno, una carrera que, que puede ser exitoso eh, y que te va que vas a encontrar en donde trabajar cuando salgas de la universidad, es esta claro. entonces pues ahí un poco ayudamos a, a a bajar estas cifras de, de desempleo y obviamente haciendo algo que les guste y que sean buenos. De acuerdo. Eh, Arturo Rodríguez, felicidades Carla por tu trabajo a favor de la juventud. Lupita Medina te manda aplausos. Yuri eh, Adrián Adriana Lechuga ah, es, es mi mamá. ¡Ay, qué buena Siempre onda! Me mis Dice éxito y felicidades. ¡Ay, pues qué buena Saludos, onda, eh! Ma. Perfecto. Pues sí. muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Carla Martínez, por estar aquí en Los Conjurados. Y ya, mira, la que sí. mucho se despide, pocas o sea, ganas no, tiene de que te vayas. No, no, no bueno, así que ahora sí traigamos un cafecito aquí como para seguir la plática. De verdad, muchas gracias. Y nos traes a ese y sí, sí, sí. a, a más, eh a los sí, que ganaron. Sí, sí. Pues con todo gusto. La verdad es que, que son chicos muy movidos y yo estoy segura que les va a ir increíble. Va, sí. conste. Pues muchas gracias, Erika, también a todo el equipo por la invitación y yo cuando me inviten, pues feliz de regresar. Conste. Sí. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus textos. Soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Métete también. Te invitamos al portal Los Conjurados, te va a gustar, hay de todo y para todos los gustos. Un besito, muy buenas noches.